En este episodio te aclaro las diferencias entre estrategia y táctica, te cuento cómo encajan entre sí y te pongo ejemplos prácticos en creación de contenido. Wow. Y a pesar de que soy una pacifista declarada, voy a citarte el libro clásico entre los clásicos de la estrategia militar. Empezamos. Esto es Contenidos creativos con Mer Flores, un podcast donde aprender a ser más creativa en tu comunicación online. Hola, ¿qué tal? Soy Mer Flores y aquí estoy una semana más dispuesta a inspirarte hablando de creatividad y estrategia de contenidos. Esta semana hablamos de estrategia y táctica en cuanto a los contenidos, porque estrategia y táctica son dos términos que se confunden muy a menudo. Y aunque en la práctica en nuestro idioma son palabras que se pueden intercambiar en muchos contextos, en este en concreto que nos ocupa ahora mismo, la creación de contenido estratégico, es importante tenerlos bien claros. Ahora mismo te explico en qué consisten ambos términos y cómo encajan juntos utilizando ejemplos concretos de estrategia de contenidos en Instagram. Yo creo que te va a resultar súper útil. Así que, por favor, si te interesa y te ayuda, hazme el favor de dar like a este episodio y suscribirte si no quieres perderte otros contenidos como este. ¡Gracias! <risas> bueno, vamos al lío. ¿Por qué se confunden estrategia y táctica? ¿Y qué son exactamente? Bueno, estrategia y táctica se confunden porque ambos son términos que proceden de la terminología militar, que luego pasaron a la lengua general. Pero el kit de la cuestión es que no te creas que precisamente eran los soldados rasos los que se ponían a hablar de tácticas y de estrategia. Y si lo hacían, seguramente la liarían parda como muchas de nosotras. En realidad, estrategia y táctica eran dos términos que utilizaban principalmente los altos cargos militares. Sí, ¿Esos señores tan serios que en las pelis salen moviendo figuritas encima de unos mapas gigantescos dentro de su tienda? ¿Eh? Voy a meter aquí un disclaimer. Yo no soy nada fan del cine bélico, pero nada fan. Ni de las novelas bélicas, ni de nada de lo bélico en general. De hecho, soy bastante maniática en este sentido y ya el hecho de que aparezcan militares en una peli me produce ciertos recelos. Y claro, a mí por lo menos me parece una paradoja esto de que me haya acabado dedicando precisamente a la estrategia y tenga que hablarte de términos militares en un episodio de mi podcast. Bueno, el caso es que los dos conceptos sí eran términos militares, pero que en algún momento pasaron a utilizarse en relación con la planificación en distintas áreas de nuestra vida cotidiana. Y el caso es que, en la vida cotidiana, la mayoría de la gente que no tiene formación militar, pues no distingue las sutilezas de dos conceptos que están relacionados y que, la verdad, son bastante parecidos. Y mezclamos ambas palabras. Claro, llega un momento en que pensamos que las dos palabras son intercambiables, que esto no es ningún drama, pasa todos los días y seguirá pasando con otras muchísimas palabras, por mucho que se enfaden los puristas de la lengua. ¡Arr! Te doy un ejemplo, un dato random de friki filóloga para ilustrar mi argumento. La palabra «luego» en español antiguo significaba ahora, inmediatamente, sin demora. ¿Te imaginas cómo acabó confundiéndose con su término contrario? Venga, cuéntame en comentarios qué es lo que piensas sobre esto. Pues eso, voy a explicarte en qué consisten estrategias y táctica para que las entiendas perfectamente. La palabra estrategia viene del griego estrategia, que significa arte de dirigir ejércitos. Vamos, por si queda alguna duda de que el término es militar. Ya te dije hace un momento que esto iba de militares súper serios moviendo figuritas encima de un mapa, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, pon el un, dos, tres y... Una buena definición de estrategia podría ser un plan anticipado, orientado a conseguir unos determinados objetivos. Uh -huh. En este sentido, cada vez que tú eliges un objetivo para cualquier aspecto de tu vida e inviertes en él determinados recursos, aunque solo sea tiempo, esfuerzo o pensamiento, no hace falta que sea dinero o materiales, pues cada vez que haces eso, que inviertes recursos en un objetivo, estás practicando estrategia. <risa> pero te prometí que iba a poner ejemplos aplicados a la creación de contenido para que entiendas bien cómo utilizar estos conceptos. Ejemplo número uno. Vamos a poner que mi objetivo es posicionarme dentro de mi sector, pues puedo elegir distintas estrategias para conseguirlo. Por ejemplo, puedo intentar conseguir que profesionales bien posicionados y complementarios a mí, es decir, que se dirijan a un público similar al mío, pero que no sean mi competencia me hagan una entrevista en sus redes, en su podcast, en su canal de YouTube, donde sea. Wow. Otra posible estrategia para este mismo objetivo podría ser pues intentar optimizar mi contenido utilizando palabras clave que yo quiero potenciar para posicionarme en ellas. Wow. O vamos a poner otro ejemplo que quizá te resulte familiar. Si yo quisiera, por ejemplo, aumentar la audiencia de mi podcast, podría intentar hacer una promoción combinada entre Instagram y YouTube. Guiño, guiño, codazo, codazo. Venga, mencioname en tus stories y ayúdame a llegar a más gente. La estrategia cuando estás creando contenido es súper importante, porque sin estrategia en realidad se hace mucho más lento lo de conseguir cualquier objetivo, porque están muy lejanos y no tienes ni idea de cómo conseguirlos. Pero ojo que sin tácticas, no es que te resulte difícil, es que te va a resultar imposible llegar a esos objetivos, porque dependes puramente de la suerte para que tu plan salga adelante. Pero todavía no te he explicado lo que es una táctica. Táctica también es una palabra que viene del griego. En este caso, viene de tácticos, que significa el arte de ordenar o arreglar. ¿Eh? Tal y como utilizamos esta palabra hoy, heredada del mundo militar, las tácticas son cada una de las acciones o los pasos que seguimos para llegar a una meta determinada. Son como las piezas de un puzzle que se llama estrategia. A menudo las tácticas se centran en utilizar de manera eficiente los recursos de los que disponemos, ya sea dinero, personas, tiempo, materiales, lo que sea. También las tácticas tienden a ser a corto plazo y mucho más concretas que las estrategias. Y algo súper importante que hay que explicar sobre estrategias y tácticas es que son codependientes, van siempre juntitos. Vamos, como John Lennon y Yoko No. <risa> Incluso la estrategia más sofisticada y bien planificada es absolutamente inútil si no tomamos las medidas necesarias para lograrla. Para conseguir cualquier cosa necesitamos la visión amplia de la estrategia, pero también los detalles, es decir, necesitamos los árboles y necesitamos el bosque. Esto lo explicó Sun Tzu, ese famoso estratega chino que es casi un cliché en este contexto, en su obra El arte de la guerra. Dijo una frase así para poner en los sobres de azúcar que acompañan al café. La estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria. Las tácticas sin la estrategia son el ruido que precede a la derrota. Después de este momento tan poético y tan cliché, vamos con los ejemplos que te prometí, que te dije que este episodio del podcast iba a ser práctico y te iba a aterrizar estos términos en la creación de contenido. Vamos a retomar las estrategias que te he propuesto antes para aterrizarlas en tácticas concretas. Venga, si quiero conseguir que me entrevisten profesionales complementarios a mí, ¿puedo directamente buscar estos profesionales que me interesen? y mandarles mensajes privados así a saco a ver cuántos me responden positivamente. Si escribo a muchos es posible que al menos algunos me digan que sí. Otra posible táctica es dedicar un determinado tiempo a cultivar la relación antes de hacer esta petición. Esto podría aumentar mis posibilidades de conseguir respuestas positivas, pero es verdad que me va a suponer invertir mayores recursos y tendría que ser concreta a la hora de planificar esta táctica. ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a cultivar la relación? ¿Voy a ponerme ahora mismo a cultivar la relación con todos los profesionales que he seleccionado? ¿O voy a ir poco a poco primero con unos y luego con otros? Si es así, ¿por cuáles voy a empezar y cuáles voy a dejar para más tarde? Todo esto tiene que estar concreto, pero no son las únicas tácticas posibles. Puedo asistir a eventos para hacer networking. Bueno, estas son solo algunas ideas, podría seguir, ¿no? Si mi estrategia era posicionar mis contenidos en ciertas palabras clave, pues las tácticas podrían ser dedicar determinado tiempo a aprender técnicas de SEO para el medio concreto en que yo vaya a publicar o dedicar una cantidad de dinero concreta a pedir una sesión con alguien experto que me asesore o delegar este aspecto y buscar a alguien que redacte SEO en el medio en el que yo estoy intentando posicionarme, o dedicar X tiempo a la semana a investigar las mejores palabras clave para mí y luego asegurarme de que la mayoría de mi contenido esté optimizado para esas palabras clave antes de publicarlo. En fin, pues puedo hacer una lluvia de ideas de posibles acciones y seleccionar las que más me convienen y me interesan en este momento. Si mi estrategia es promocionar mi podcast en YouTube, pues en mi caso, ahora mismo la clave es aprender a optimizar para YouTube e ir tanteando distintos días y horarios de publicación. Más adelante puedo ir aplicando otras tácticas, pero ahora mismo el contexto, la situación es que acabo de empezar y estoy en modo exploración. Si quiero combinar esta estrategia con la de la promoción en Instagram, ¿Qué tácticas puedo ejecutar? Pues puedo intentar pedir en cada episodio que me compartas en Stories, como he hecho antes, pero también puedo probar a subir los audiogramas que antes subía en vídeo simple al formato de IGTV, que este en concreto permite enlazar directamente al episodio de YouTube. O también podría subir estos audiogramas a Reels que no permiten enlace, pero en principio tienen un mayor alcance potencial. Yo tengo que elegir cuál es la táctica o las tácticas que más me interesan en este momento. Y es que hay algo muy importante para aclarar. No todas las tácticas pueden ser adecuadas para ti, ¿Eh? dependiendo del momento, de los recursos que tú tengas, de la energía, de la disponibilidad. Mira, yo, por ejemplo, durante una temporada evité los directos. Soy consciente de que son una táctica muy buena, pero yo tenía una bebé muy pequeña, y no me sentía cómoda pues estableciendo un horario en el que yo iba a estar en directo en redes sociales y si la peque me necesitaba, que su padre la cuida fenomenal, pero, pero no es mamá, pues no iba a estar disponible para ella. Oh. Y también otra aclaración, no todas las tácticas concuerdan con tus valores de marca. Por ejemplo, en mi caso, la estrategia de mandar DMs a saco a personas desconocidas o personas con las que no tengo una relación previa, pues no va mucho conmigo, porque precisamente uno de mis valores principales es esto de la comunicación para conectar y entrar tan a saco. Pues no va con mis valores. That's bad. That, that's, bad. That, that's bad. Y vamos a por una última cosa importante antes de terminar. ¿Por qué es importante diferenciar estrategia de táctica? Pues porque si no hay resultados, si los resultados no son los que esperamos, Puede que la estrategia sea el problema, pero a veces puede que la estrategia no sea mala, sino simplemente tengo que tantear nuevas tácticas. Wow. De hecho, las buenas estrategias prevén varios posibles escenarios a corto plazo. Uno, el que imagino que va a suceder cuando implemente las tácticas que he pensado ahora mismo. Otro, el escenario en el que algo sale mal y mis resultados cuando empiezo a recoger datos son peores de lo que yo en principio esperaba y otro en el que los resultados son mucho mejores. Y esa buena estrategia tiene previamente establecido qué voy a hacer cuando cualquiera de estos tres escenarios se manifiesta. De nuevo te lo aterrizo en un ejemplo. Voy a ir concretamente al ejemplo de la promoción de mi podcast en Instagram. Mis tácticas eran pedir en cada episodio que me compartas en Stories y también empezar a subir mis audiogramas a IGTV que permiten enlazar directamente al episodio en YouTube. Pues los tres posibles escenarios son número uno, que estas tácticas funcionan y logro que aumente la audiencia de mi podcast. Pues en este caso yo decido mantener estas tácticas seguir avanzando en el tiempo haciendo exactamente lo mismo, porque veo que funciona, aunque obviamente pues podría elegir otras tácticas complementarias para seguir mejorando mis resultados. Escenario número 2. Vamos a imaginar que no logro que aumente la audiencia del podcast a pesar de haber implementado estas tácticas. Pues podría decidir, por ejemplo, volver a tácticas anteriores que me estaban dando resultados, aunque fueran modestos. O puedo explorar otras opciones más creativas que salieron en mi brainstorming estratégico, que me voy a callar de momento por aquello de que un buen mago no debe revelar todos sus trucos. Escenario número 3. Vamos a imaginar que mis resultados superan mis expectativas. Pues yo en ese caso lo que me planteo es cómo voy a aprovechar esa visibilidad por encima de lo planeado. Yo obviamente ya tengo anotado qué es lo que voy a hacer si los resultados superan mis expectativas. Y es que esto es lo maravilloso de las tácticas, que como son acciones a corto plazo, son súper flexibles y nos permiten pivotar